Fidel es y será el ejemplo y guía de todas las revoluciones del mundo. Será el ejemplo y guía de los faros que iluminan la, la, las luces izquierdas de cada, de cada país, de cada continente. Ahí siempre estará Fidel y ahí estaremos nosotros con, para seguir su ejemplo.